Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a este super viernes para compartir con ustedes otra de las super presentaciones que tenemos hoy día. Nos va a acompañar este, nuestra querida Araceli, espero que se pueda conectar en unos segundos, vamos a ver este, que tiene muchísimo para contarnos. Buenas tardes Araceli, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchas? ¡Clarito, clarito! Yeah. A este. yeah. lo logramos. ¡Bienvenida a este súper Viernes, Araceli! Gracias. Estamos muy contentos de tenerla porque la hemos estado esperando, ¿verdad? Uh -huh. Es como un súper tema. Gracias por compartir con nosotros. No, de nada. Muchísimas gracias por invitarme. Es un súper placer. Yo sé que el viernes pasado no pudimos conectarnos, lo intentamos, pero las cosas siempre pasan para algo súper bueno. Entonces, estamos aquí en el día de hoy, ¿verdad? ¡Clarito, Así es. Yo encantada, ella es encantada. Tenemos a Olivia, Ruth, tenemos a varios conectándose desde ya, así que bienvenida. Claro que sí. Me encanta. Bueno, ¿qué le parece si nos comienza comentando o, o contando un poquito acerca de usted? Bueno, pues ¿qué puedo comentar que todavía no sepan de mí? Creo que últimamente he sido un... Súper libro abierto para las personas que, que me conocen un poquito y pues claro que tiene esa audiencia que a lo mejor no, no hemos tenido el placer de conocernos. Pues um, tengo aquí en el papel de con Avon, soy, uh, estoy trabajando directamente con todas las representantes que es lo que más me encanta. Pero ¿quién es Araceli? Araceli es una mujer emprendedora, súper luchona y que nunca se deja... De, de Siempre teniendo sueños, ¿no? Y queriendo ser más, más allá. Y, y pues la vida me ha prestado a dos niños maravillosos, a Sebastián, que tiene cinco años, acaba de cumplir cinco años, y a Alexander, que tiene ya un poquito más de dos años y medio. Y pues claro, tengo a mi esposo, que por cierto es filipino. Entonces, okay. uh, ajá, nuestros hijos son un poquito, uh, tienen tanto lo filipino como lo mexicano. Vengo de una familia mexicana, crecí um, y pues ahora sí que tengo la cultura de México porque viví por muchísimos años en México. Ya soy más um, gringa que, que las uh, hamburguesas porque tengo más años viviendo <risa> en Estados Unidos. Okay. Y pues um, algo que a mí me encanta, me fascina es um, ayudar y apoyar a las mujeres. Soy súper feminista, pero eso sí, Ana, me fascina cuando mi esposo me abre la puerta, es súper caballeroso, wow. ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Sí. Y pues aquí con Avon lo que más me encanta es um, apoyar a todas las representantes como dueñas de su propio negocio y, y hacer esas estrategias y, y poder ver a una persona crecer su negocio y llegar de un, de un lugar donde dice, tengo sueños, tengo metas, y ver cómo ellas pueden lograrlo y todavía muchísimo más, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Nosotros acá en Facebook está, hemos compartido con varios coaches este, uh -huh. Araceli, pero ya era justo que trajéramos a alguien del lado de California para el claro. lado de New York. Si uh -huh. Entonces tuvimos a Alonso, tuvimos uh -huh. a Francisco, ahora a usted. Así que yo creo de que este es bien importante conocerlos a todos. Claro. Y conocer esa parte humana de, de, de, de ser un coach, Como usted mismo lo ha expresado. Sí, exactamente. Es, es muy importante porque cuando te pones a pensar, estamos aquí para apoyarlas ah, en, en, en su negocio, pero a la misma vez, también hay, igual que tú, tenemos metas, tenemos retos, ah, tenemos familia, queremos crecer todavía aún más. Y pues es súper importante, algo que me... me mmm, me he dado cuenta de la importancia de, de poder tener, de desarrollar relaciones en cualquier lugar que tú vayas, especialmente siendo dueña de tu propio negocio, las relaciones, Ana, son tan, tan importantes y muchas veces nos ponemos a pensar, le he estado haciendo preguntas a, a representantes ¿no? y, a, y a empresarios, es decir, ok, si, ¿qué es lo que más te ha, llegado, te ha llevado a tener éxito en tu negocio? En algunas ocasiones muchas personas dicen, ¿sabes qué? Es el producto. En otras ocasiones me dicen, ¿sabes qué? Es la innovación de la compañía o es la compañía, es la historia de la compañía. Pero la mayoría de ellas um, tienden a decir, son las relaciones. Porque a final de cuentas, si quiero crecer mi negocio más, necesito más clientes. ¿Y cómo es que obtengo más clientes? Desarrollando relaciones. Con, con Avon tengo alrededor de, ya voy para mis 10 años con Avon, y me encanta lo que, lo que hago en diferentes etapas. Mm, gracias, gracias. Y, y algo muy en común que he escuchado de las representantes es que dice, ¿sabes qué, Araceli? Si en algún momento he pensado ya no seguir con mi negocio por cualquier razón, mis clientas. Y en, en algunas ocasiones las representantes que tengo son las que me motivan y me inspiran a seguir porque hemos, hemos creado y desarrollado esa relación tan fuerte que es lo que me hace y me motiva continuar día tras día. Entonces, me imagino que tú también... ¿Tienes algo de, de, de, en, de acuerdo en ello? Porque pues tú tienes bastantes años también con Eibon y te das cuenta que las relaciones son las que mueven todavía muchísimo más tu negocio. Muchísimo, muchísimo. Eh, uh -huh. De hecho, este programa es gracias a las relaciones que yeah. tenemos uh -huh. con todas las superlíderes a nivel nacional, sí. con todas las profesionales como usted, eh, con todos los ejecutivos de Eibon también que están uh -huh. involucrados en nuestra comunidad uh -huh. y, y este show es, es en base a eso, a uh -huh. relaciones. Sí, eh, es, es, es muy, muy importante y a veces nos ponemos a pensar, hoy en día, ah, cuando hablamos de, de cómo seguir cultivando esas relaciones, especialmente cuando utilizamos las redes sociales tanto, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo seguir creciendo yo mi negocio que, que siga siendo con esas relaciones en las cuales yo estoy acostumbrada, pero a la misma vez crecer todavía aún más a, a través de las redes sociales? Si te pones a pensar, lo más importante eres tú, tu red, porque al final de cuentas la red virtual, um, si no es real, podemos tener miles y miles de seguidores, pero si no cultivaste esa relación. Entonces nada más es un número, es, un, es, es alguien que está ahí, pero lo más importante es tener y cultivar y, y seguir creciendo con esas relaciones personales. Bueno, ya sea que de, tú, uh, vivimos de costa a costa, ¿verdad? De este al oeste, pero, pero tenemos esta relación, que, que no es de que nos estamos hablando todos los días, pero sabemos que cuando necesitamos algo de una persona, o necesito un producto, o necesito una charla, estamos aquí para, para apoyarnos y es lo mismo que sucede. Con, uh, con nuestros clientes, es lo mismo que sucede con nuestro, nuestro equipo, que aunque lo tenemos de costa a costa, de este a, a oeste, uh, podemos decir, ¿sabes qué? Cultivamos esa relación tan grande que no importa lo que esté sucediendo. Y tengo muchísimas historias de representantes que, que nos cuentan, que dicen, ¿sabes qué? Llegó un momento que estaba pasando por situación en mi vida donde tuve que parar un poquito de mi negocio y gracias a las relaciones que cultivé con, con mis representantes y con mis clientes, a, a pesar de que yo estaba en el hospital, mi, mi negocio continuó y mi cheque continuó um, llegando. Entonces imagínate Exacto. Ana el poder que tiene eso. Así es. Uh -huh. Bueno, eh, siguen llegando más señoras, tenemos a Blanquita, María de, de, de, desde California, Marta, uh -huh. bienvenidas a todas, Alicia, eh, Nelsi, así hola, que están presente para ustedes. Este, como usted misma lo dice, es uh -huh. muy importante mantener la, el afecto, ¿verdad? Sí. El afecto con esa persona, eh, saber qué le sucede, cómo uh -huh. podemos ayudar y compartir. Eh, realmente las relaciones eh, no se limitan local, sino mm -mm. que a nivel nacional y alrededor del mundo. Exacto. Así que este, me encanta, me encanta. Sí, y si te, si te pones a pensar, cuando hay una oportunidad, ya sea de negocio, una oportunidad de vender, una oportunidad de tener una charla, una conversación, um, siempre hay una persona detrás de ella. Entonces es muy, muy importante de que cuando nos establezcamos nuestras metas, que nos pongamos a pensar y decir, bueno, ¿a cuántas personas voy a tocar? ¿A cuántas personas les voy a enseñar y, y, de, y mostrar el estilo de vida que yo tengo para que así de esa forma poderlas atraer? A que, a que sean parte de, de lo que yo hago y que a final de cuentas sean parte de, de esta comunidad que estamos desarrollando. Y cada uno de ustedes tiene diferentes tipos de comunidades, entonces eh, eso es lo que es más importante. Um, y eso me lleva a otro, a otro punto que, que hablamos también de, de, del dinero, ¿no? Ya cuando desarrollamos nuestra comunidad, entonces ya es cuando nos pusimos nuestras metas. Apoyamos y ayudamos a muchísima gente... Después de ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues uh, tu estilo de vida cambia. Yo recuerdo eh, siempre desde muy pequeña he estado poniéndome metas. Um, vengo de una familia donde mi mamá en México, desde tener su propia tiendita eh, en el pueblo hasta vender de cualquier tipo de, de, um, de productos, entonces siempre he estado activa. Y siempre hablaba mucho con respecto de metas. Entonces, um, escuché, crecí escuchando eso con respecto a las metas. Y no nada más poner, forjarte las metas, sino que ahora sí que llegar a ese punto en el cual tú misma vas a poder lograrlas. Así es. El testimonio. El testimonio fundamental porque si no lo mostramos, no lo creen y uh -huh. no lo siguen. Exacto. ¿Sabes qué? Estoy escuchando como que algo extraño. ¿Me escuchas bien? ¿Me escucha bien. Ok, muy bien. Entonces, si nos escuchamos bien, no hay problema. Siempre y cuando nos estemos escuchando, está todo bien. <risa> uh, porque hasta parece que me estoy escuchando dos veces, pero todo bien. Entonces, forjarte las metas, desarrollar esa comunidad que tú tienes y las relaciones, ¿verdad? Y después de ahí, ¿qué es lo que sucede? A través de que estás formando las relaciones y la comunidad, pues ya tienes un estilo de vida que fue diferente al que tenías anteriormente. ¿Y cómo es que nosotros vamos a poder asegurarnos de, de que nuestra comunidad sigue creciendo? Pues es importante asegurarnos de mostrar el estilo de vida que, que, que estamos llevando. En ese momento el estilo de vida que teníamos anteriormente es diferente ahora. Y a través de nosotros poder haber desarrollado esas comunidades, esas, esas relaciones y la comunidad nos va a llevar a, al punto de decir, ¿sabes qué? Anteriormente... Pues uh, yo vivía en un lugar más pequeño. Ahora, ¿qué es lo que hago? Vivo en un lugar más grande, ¿no? Entonces, es importante que, que nos estemos a gusto y, y podamos compartir más todavía el estilo de vida que estamos llevando para que así podamos atraer más gente con nosotros. Exacto. Ahora, hablando de establecer relaciones y hablando uh -huh. de, de, de cumplir metas, pero uh -huh. para todo esto es necesario una estrategia y que haya comunicación, claro. ¿verdad? ¿Cuál sí. fue la estrategia que usted utilizó en, en, en el proceso de formación? Bueno, en el proceso de formación es muy importante asegurarte de que tu meta es eh, es la puedes medir. Entonces nos ponemos la meta, sabemos en qué momento la vamos a lograr, en qué momento vamos a estar trabajando con ello y tomar la acción para lograrlo. Y lo más importante que yo me, me he dado cuenta, especialmente con las representantes y personas que tienen su propio negocio, a veces tenemos miedo a ponernos metas específicas. No sé si te ha pasado con otras personas, ¿no? El miedo a decir, ¿pero qué pasa si no lo logro? Nos enfocamos tanto en el qué puede pasar si no lo logro que Exacto. perdemos el, ese, ese paso en el cual vamos a poder desarrollarlas y lograrlas más que nada. ¿no? Entonces algo que yo me, me ha ayudado con respecto a eso es asegurarme de que mi meta es específica y asegurarme de que tengo un, una fecha y que sé exactamente en qué momento lo voy a lograr. ¿no? Um, un ejemplo. Estaba un escritor que, que dijo, ¿sabes qué? La primera vez que escribí mi libro, el primer libro que escribí, yo, quería, yo necesitaba 100 mil dólares para asegurarme de que mi vida, el estilo de vida que estaba llevando, pues continuara. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Él dijo, yo me pongo la meta de que en, en siete meses voy a terminar mi libro, voy a, a, las ventas van a ser más de 100 mil dólares y, y pues él continuó escribiendo haciendo los, los diferentes cambios. Cuando llegaron los siete meses, Ana, en lugar de 100 mil dólares, tuvo 90 mil. Wow. ¿Verdad? Eso significa que el amor a lo que él quería era más grande que la meta que se había propuesto, ¿verdad? Uh -huh. Porque aquí toma, es, es algo bien importante, uh -huh. nunca olvidar el por qué lo hacemos no. y, este, y para qué lo hacemos. Uh -huh. Entonces, el escritor... Pensó en, en esa meta, Exacto. pero este, no, no, no midió las consecuencias. Las consecuencias fue no. ser más exitoso. Me encanta sí. el ejemplo para nuestros representantes. Exacto. Y también si te pones a pensar, Ana, um, yo en México, simplemente viendo de mi transformación, viniendo de una familia súper humilde, eh, en la cual crecimos más con mi mamá que con mi papá, hasta que nos mudamos a Estados Unidos pudimos tener esa familia constante. Pero estábamos, estaba viendo uh, y recordando con mi tía, porque me dice, oye, es, es que el inglés no, no, no te entraba, pero para nada. <risa> el inglés le batallaban muchísimo. Y cuando llegué a Estados Unidos me puse esa meta. Dije, ¿sabes qué, Araceli? Tú puedes. Yo sé que, que tengo la necesidad de tener que aprender inglés y yo sé que puedo hacerlo, pero tengo que ser constante al respecto. Entonces... Cuando me puse que a los seis meses yo tenía que aprender y entender cuando las personas estaban comunicando conmigo, todos los días, era de todos los días, Ana. Entonces la consistencia es súper importante y es lo mismo que sucede cuando tú quieres formar una relación y crear una comunidad pues uh, las charlas con las personas tienen que pasar constantemente. No es de que el día de hoy voy a hablar con 10 y me voy a olvidar y hasta dentro de un mes voy a hablar con otras, sino que es todos los días, ya sea a través de las redes sociales o ya sea a través de Enfrente. En, en yo yo te, yo te sigo, soy soy una, una fan tuya muy, muy uh, grande, entonces te estoy siguiendo y te veo en las redes sociales, tanto promocionando tu negocio en las redes sociales, pero también te he estado viendo que estás um, teniendo conversaciones con otras personas en, en, frente a frente, ¿no? Y es la consistencia lo que te va a llevar a tener ese crecimiento en tu negocio. Uh -huh. Fíjense que hoy que lo menciona, eso es muy importante, la mayoría de las líderes que están conectadas uh -huh. eh, hemos formado este negocio de la forma tradicional, basado sí. en relaciones, claro. basado en la visita a la comunidad, uh -huh. en, en establecer conversación en la comunidad. Uh -huh. eh, cuando nosotros hablamos de, de, de, de esa relación, uh -huh. es, nuestros, nuestros grupos, nuestras organizaciones están uh -huh. basadas en una llamada de un saludo, uh -huh. una llamada para promover una oferta, este, realmente lo que usted ha dicho eh, se aplica en sí. la vida del negocio y es lo que mantiene vivo el negocio, uh -huh. la relación, uh -huh. sí. el, el involucrarnos con la comunidad, uh -huh. y a mí me encanta ir a la calle, me encanta, eh, si usted me ve todo el tiempo en la calle promocionando, porque es la parte vital, a mí no, no, me, no me veo atrás de un escritorio haciendo llamadas, no siento que sea yo, aunque me encantaría, pero no siento que sea yo, Este, me encanta cuando me dicen que no, ¿verdad? Me encantan los no, <risa> entonces eh, es, es muy importante, uno va formando un carácter, eh, va formándose como persona y va estableciendo nuevas oportunidades, uh -huh. como usted lo ha mencionado. Sí, es, es, muy, es muy importante y también créeme lo que lo podemos hacer en las redes sociales, lo mismo que hacemos cara a cara lo podemos hacer a través de las redes sociales. Ah, tengo, vale. tengo bastante charlas con amigos y amigas que viven también en el este o en, o en Chicago y así, y estaba hablando con, uno, con una de ellas y le digo, oye, no, nos reconectamos a través de las redes sociales y duramos casi un mes charlando, pero sin levantar el teléfono. ¿Pero qué crees? La relación continuó. Y después llegó un momento en que dijimos, oye, pues déjame, te escucho la voz nuevamente, ¿no? Pero todo fue a través de las redes sociales. Nos encontramos en el Facebook y nos empezamos a mandar mensajes, fotografías de nuestros hijos, uh, muchísimas cosas. Nos integramos nuevamente a nuestras vidas después de varios años. Y, de, y después de un mes de tener esas charlas a través de las redes sociales, levantamos el teléfono y, y, y volvimos a hablar en vivo pero no, era, no fue mucha la diferencia entre cara a cara a cómo lo estábamos haciendo, porque ella me mandaba fotografías de, su, de sus niños, yo le mandaba fotografías de las mías, qué era lo que estaba cocinando, yo también le mandaba lo que estaba cocinando, nos mandábamos mensajes de voz, era como si estuviéramos teniendo una charla, así como tú y yo en este momento, o bien como si lo estuviéramos haciendo en, en el café. Entonces las relaciones, siempre y cuando... Las llevemos constantemente, ahí están y pues hoy en día para muchas de nosotras el texto o el mensaje en Facebook es muchísimo más rápido que levantar el teléfono. Entonces también hay que adaptarnos un poquito a las personas eh, que cómo están viviendo en este momento, qué es lo que más les gusta, porque si nada más lo quiero hacer de la forma en que a mí me gusta, pues entonces estoy cerrando. Y si quiero tener una, una comunidad grande, pues tengo que abrir mi mente también al respecto y, uh, y adaptarme a, a las personas que quiero que sean uh, parte de mi comunidad, ¿verdad? Eh, uno de, uno de estas semanas que uh -huh. eh, estuvieron hablando a usted en el Happy Hour, porque yo también sí. la sigo a usted, a, Gracias. A me encanta uh -huh. su espacio, ¿verdad? Me encanta su show y estaban hablando acerca de la importancia del dinero. Ya sí. hemos hablado de las relaciones, de estrategias, ¿verdad? ¿Cómo nos benefician? Y ahora, claro hablando sí. del dinero, ¿por qué es importante el dinero, Araceli? Oh, bueno, pues es que mira, el dinero no es lo importante, lo importante es lo que el dinero me trae. <risa> Yo sí hablo todos los días de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero okay. no, no es el dinero, es lo que el dinero trae hacia mí, esa es la importancia. Si el dinero no tuviese valor, no estaríamos hablando de dinero. De, desafortunadamente crez, um, crecí en, en un ambiente y la mayoría de nosotros crecimos en un ambiente en el cual dicen, ¿sabes qué? De, de tus finanzas no hables con nadie. Y muchas veces ni con el marido queremos hablar de nuestras finanzas. Eso es malísimo. Es el peor consejo que nos pudieron haber dado. Yo no lo supe hasta después de que estuve en la universidad. De que dije, bueno, es que me tengo que educar con respecto al dinero y conocer qué es lo que otras personas están haciendo para que el dinero trabaje para mí en lugar de yo trabajar para el dinero, ¿no? No te, bueno. no voy a llegar aquí, Ana, y te voy a decir, oh, es que ¿sabes qué? Estoy ganando 100 mil puntos. No, o sea, no te voy a decir exactamente, pero nuevamente, una vez que creaste tu comunidad... Y estamos viendo que tu estilo de vida está cambiando. Ahí es donde estás tú atrayendo más gente porque van a pensar y van a decir, ¿sabes qué? Bueno, yo tengo años conociendo a Araceli y ahora veo que se fue de una casa pequeña a una casa más grande yo quiero tener una casa más grande. O sea, es que Estoy viendo que está viajando más o que está pasando más tiempo con sus hijos y yo quiero hacer lo mismo. Por eso es importante. En cierta forma estás hablando del dinero sin hablar del dinero. Pero Exacto. sí... Muy importante, Ana, y las invito a todas ustedes de que nos eduquemos de las finanzas. El, la mayoría de las personas que se divorcian, Ana, es, es por, por el dinero. Eso es triste. Por el dinero. No, Entonces, Ahora, si hablamos de dinero, acuérdense uh -huh. que eh, nosotras tenemos que emocionar a la representante. ¿Claro? Hacer numeritos en el uh -huh. aire y por escrito, ¿verdad? Dibujarles sí. la foto grande. Entonces, por eso le preguntaba el, acerca del dinero. Porque uh -huh. si ustedes se fijan y si lo aplicamos en el negocio, es uh -huh. la persona que, o la candidata que está por inscribirse, lo primero uh -huh. que debe, debe saber es el dinero. Casi uh -huh. siempre en la calle que estamos promoviendo nos preguntan, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Cuánto uh -huh. es mi ganancia? Entonces, por eso le hacía la, la, la pregunta así, porque eh, hablando en la vida del negocio, uh -huh. es, es fundamental para nosotras sí. tener claro cuánto y cómo se va a ganar y cuánto pudiera llegar a hacer, ¿verdad? Cosa me encanta yeah. porque venimos, si se si fija la conversación que tenemos ahora, uh -huh. se me encanta, porque venimos de establecer una relación, uh -huh. organizarnos como una estrategia y meta. Eh, hacer producir eh, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Claro. Y ahora hablar con el testimonio a una persona potencial a inscribir uh -huh. Realmente es un tema eh, que me encanta sí. porque nos lleva más allá de un simple entrenamiento. Me encanta. Y, y lo más importante, dijiste algo muy importante porque dices, bueno, cuando una nueva persona dice, ¿cuánto dinero puedo ganar? Mi, mi respuesta para ella es con otra pregunta, decirle, bueno, ¿cuánto di dinero necesitas? Porque aquí hablamos del dinero y, y para mí lo que significa el dinero es, es una estabilidad financiera que me produce um, eh, eh, tener paz interna, que me produce saber que tengo un hogar para mi familia, que puedo tener vacaciones. Pero ¿qué crees? Eh, estoy, estoy pensando y digo, para ti lo financiero es muy diferente a lo que el, la, la estabilidad financiera significa para mí. Para una persona la estabilidad financiera pueden ser 500 dólares, para otra es un millón, dos millones, tres millones, entonces sí, es importante hablar con ellas al respecto, pero tampoco... No minimizarlas y no, y no decir esto es lo que vas a poder ganar, ¿no? Pues tú dime cuánto quieres y hacemos la matemática y te digo exactamente qué tienes que vender, cómo lo vas a vender, cuántas personas hay que tener uh, en las relaciones y la comunidad para que así tú misma eres la que, la que te pones las metas basado Ay. en lo que necesitas. De hecho, en el uh -huh. último happy hour que tuvieron, uh -huh. ustedes hablaron también de nunca dudar de sí mismo. Oh, no. No, es, es, eso es algo cuando nos, nos ponemos a pensar en como dueños de propio negocio, como seres humanos, deja, olvídate del negocio, como seres humanos. Estamos buscando siempre las cosas externas para que me ayuden a mí personalmente, sin darme cuenta que yo soy la que toma las decisiones, yo soy la que decido si quiero ser feliz, yo soy la que decido cuánto creo en mí misma y, y yo creyendo en mí misma voy a poder salir adelante. ¿Sí? regresemos al dinero, ¿no? cuando hablamos del dinero, um, cuando me empecé yo a educar un poquito de las finanzas, yo dije, ¿sabes qué? Hay tres cosas que tengo que hacer, y, te, y, y esto es, esta es la forma en que yo puedo um, decir, estoy manejando mi dinero de una muy buena forma. Hablamos de, de 5% tener en ahorros, de, de lo que yo estoy generando, un 5% en ahorros, 5% en donaciones y 5% de, de, de, de mi cheque mensual es para yo poder disfrutarlo. Cuando yo le dije esto a una persona, no creyó en mí. Dijo, pero espérate, ¿cómo lo vas a hacer? te Estás llevando el 15% de, de, tu, de tu cheque, ¿no? Pero yo creí tanto en mí que gracias a eso y porque lo puse en práctica mes tras mes y no importaba por lo que estaba sucediendo, Ana, que, que cuando llegué a un punto, en una situación donde las finanzas no estaban muy buenas, porque llevé esa, esas tres cosas en cabo, eh, los ahorros fueron los que me ayudaron muchísimo. Y si yo no me hubiese puesto y creer en mí misma que iba a poder ahorrar ese 5% sin importar cuál era la cantidad, entonces... Uh, en ese momento cuando me vi falta de dinero, pues no hubiese tenido esos ahorros. Y ahí es donde entra el buen administrador. Exacto. Porque no puede haber dinero sin saberlo administrar. No, por eso es importante que nosotros nos... Ya una vez que desarrollaste tu comunidad, incrementaste tu negocio y, y pues a, aprende de las finanzas, porque, ¿qué, ¿qué crees? Si tú, si tú no manejas tus finanzas, alguien más va a venir a manejarlas y a veces no tiene la mejor intención en, en, ti, en, en lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿cuántas personas hemos visto que son, se ganan la lotería? Un millón de dólares. Y en menos de un año ya se terminó. Ya no, tiene. ya no lo uh -huh. tienen. Porque no tenemos esa noción de las finanzas. Entonces, Y especialmente ahora con el internet podemos aprender tanto pero sí las, las voy a invitar a que realmente se pongan a pensar y decir, ¿sabes qué? Vamos a estrecharme un poquito más. Y a lo mejor no es el 5% en cada uno, pero a lo mejor, ¿sabes qué? Voy a poner un 2%, un 3%, pero sí, sea un poquito más um, activa cuando se trata en tus finanzas. Y, y pues ahora voy a comenzar a hacer eso con mis hijos también. Ya ves que uh, empezamos a darles que es su domingo, porque están haciendo algo bien, entonces hacer lo mismo vamos a, a, a poner un porcentaje en tus ahorros, vamos a donar porque es muy importante dar y dar gracias por lo que tienes y pues ahora sí vamos a disfrutar de, de, de, lo, que, de lo que lograste y, y de ahí va, vamos a poder forjar un poquito las bases más, muchísimo mejor cuando se trata de las finanzas, ¿verdad? Casi siempre cuando uno le platica todo esto a, una, uh -huh. a, a un potencial de, de líder, vamos a uh -huh. decirlo así, Casi siempre le queda la duda al líder cómo, cómo uh -huh. lograrlo. Sí. Desde su punto de vista y con la experiencia que tiene, uh -huh. ¿cómo se haría soñar a esta persona? ¿Cómo haría usted eh, ver la foto grande al final uh -huh. del partido para que esta persona no dude de sí misma? Sí. Pues mira, uh, número uno es hacerle las preguntas de qué es lo que quiere, ¿no? C ¿Cómo se ve? Si el dinero o el tiempo no fuese un impedimento, ¿qué estarías haciendo en este momento? Hacerle soñar, porque cuando somos niños soñamos y soñamos, tenemos una imaginación tan grande y todo lo podemos lograr. Desafortunadamente la vida y las personas con las que nos rodeamos, en, como que eso no lo apachurran, como que dicen, no, se acabó, no, eso son fantasías, pero en realidad no son fantasías. Entonces, número uno, ayudarlo y ayudarla a que puedan soñar nuevamente. Después de ahí le puedes enseñar y dar tu, mi, tu propio testimonio. Vine de esto y esto es lo que estoy haciendo y esto fue lo que logré. Pero al final de cuentas, Ana, tú puedes inspirar a una persona a que haga más, pero la motivación, el 99.9% viene de mí. Entonces, ahí sí es, es tu sueño y lo que quieres lograr tienen que ser más grandes que tus excusas. Así es. Número uh -huh. uno, no dudar de sí misma. Uh -huh. Número dos, no criticarse tan fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Porque también a veces nos pasamos criticándonos demasiado fuerte. Sí, exacto. <ríe> Evaluándonos, ¿verdad? Uh -huh. eh, tres, sería planificar correctamente uh -huh. para tener sí. un buen resultado, ¿verdad? Pero uh -huh. la más importante, mantener una disciplina enfocada sí. en lo que uno quiere, ¿verdad? Eso es lo que yo he, pod uh -huh. he podido es, captar de, de uh -huh. este súper tema espero de que todas a nivel nacional eh, sigan el Happy Hour también. Claro que sí. Porque, eh, lo que me encanta de ustedes es que son, es un programa fresco, uh -huh. son temas que se pueden adaptar al negocio sin ser de negocio, uh -huh. ¿verdad? Lo que hemos hecho ahorita, hemos adaptado varios eh, fragmentos de su show a lo que es el negocio, porque desafortunadamente no los podemos separar. No, no, no, <risa> es que es parte de la vida, o sea, tú vives tu vida... Y el negocio o el trabajo es parte de ello. No al revés, muy importante, ¿ok? Hay que vivir tu vida y el negocio o tu trabajo es parte de él. Porque cuando haces tu negocio o el trabajo, lo principal, entonces ahí es cuando, o sea, el cabello así se me hace, mira, completamente. Ay, perdón, ya me despeiné. <risa> Pero sí, muy, muy importante. Hay que vivir la vida e incorporar el, el negocio y el trabajo en ella. Wow. Es un uh -huh. tema muy interesante, para mí es como los temas políticos. Uh -huh. Tienen un principio, pero no tienen fin, no. porque hay mucho de dónde abarcarlo. Y eso es lo, lo hermoso de este tipo de conversaciones. Sí. Este, a nivel nacional la están viendo muchas uh -huh. representantes y líderes. Este, este programa es de 30 minutos, quisiéramos hablar más, Araceli, pero claro. no que un tiempo también. ¿Qué, qué otro co consejo les pudiera dar a usted, a todas estas chicas, que la han estado esperando, porque también son su fan, la siguen. No, viendo. muchísimas gracias. Pues mira, lo, lo, más, lo más importante es que tú tienes que creer en ti misma. Cree en ti misma, no importa, como decimos en México, llueve, truene, relampaguee, cree en ti misma, sé consistente. Y los momentos en los cuales tú digas, no quiero hacerlo, es el momento en el que te tienes que empujar al 100% y hacerlo. Las relaciones no se dan de un día para el otro. Las relaciones las tenemos que ir así como, como las plantas regando día tras día, día tras día y así es como desarrollas la comunidad que te va a llevar a tener el estilo de vida que tú quieres. Pero tienes que ser consistente en todo lo que hagas en la vida, tienes que ser súper, súper consistente. Y yo algo que siempre me gusta dejarlos a las personas es que sonrían y pues ahora sí que a divertirse al máximo porque para eso está la vida, ¿no? ¡Wow! Chicas, sí. ya la escucharon. Este, a nuestra super coach, ¿verdad? A nuestra Gracias. querida Araceli. Gracias por haber aceptado estar con nosotros este, y a todas ustedes por conectarse uh -huh. todos los viernes. La otra semana tenemos otro súper invitado. Y bueno, como le digo, era muy agradecida el honor de Gracias mío a, por ti. a usted acá con nosotros. Y también deseamos mucho más éxitos para el Happy Hour, como también para su compañera Ivonne Pacheco. Muchísimas gracias y gracias por tenerme aquí. Fue un súper placer. Y nuevamente sonrían y diviértense muchísimo. Gracias, Ana. Un súper placer. Feliz fin de semana a todas. Gracias.